Jack Nicholson nació en Neptune City, Nueva Jersey y el 22 de abril de 1937, es un actor, productor, guionista y director de cine estadounidense cuya carrera se ha extendido por más de 60 años. Nicholson es reconocido por interpretar una gran variedad de personajes cómicos, románticos o perturbados, ya sean principales o secundarios, hasta hombres psicópatas y villanos. En muchas de sus películas, generalmente ha interpretado al eterno extraño, aquel personaje que se revela en contra de la estructura de la sociedad. Sus 12 nominaciones al premio Oscar lo han convertido en el actor con el mayor número de candidaturas al máximo galardón del séptimo arte. Ha ganado seis globos de oro a lo largo de su carrera y en 2001 fue homenajeado con el premio Kennedy. En 1994 se convirtió en uno de los actores más jóvenes en ser reconocido por el American Film Institute por su contribución a la cultura estadounidense a través de las artes interpretativas. Algunas de sus películas más reconocidas son el drama Easy Rider de 1969, el drama Mi vida es mi vida de 1970 la comedia dramática El último deber de 1973, la cinta de misterio Chinatown de 1974 y el drama épico Rojos de 1981. Algunos de sus personajes más conocidos son Jack Torrance en El resplandor de 1980, El Joker en Batman de 1989 y Frank Costello en Los infiltrados de 2006.